Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 34 ¿Podría haber paz en lugar de esto? La idea de hoy comienza a describir las condiciones que prevalecen en la otra manera de ver La paz mental es claramente una cuestión interna tiene que empezar con tus propios pensamientos y luego extenderse hacia afuera. Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. Para los ejercicios de hoy se requieren tres sesiones de práctica largas. Se aconseja que lleves a cabo una por la mañana y otra por la noche con una tercera adicional a intercalarse entre ellas en el momento que parezca más conducente a ello. Todas las sesiones deben hacerse con los ojos cerrados. Es a tu mundo interno al que deben dirigirse las aplicaciones de la idea de hoy. Para cada una de estas sesiones largas se requieren alrededor de 5 minutos de búsqueda mental. Escudriña tu mente en busca de pensamientos de temor, situaciones que provoquen ansiedad, personas o acontecimientos ofensivos, o cualquier otra cosa sobre la que estés abrigando pensamientos no amorosos. A medida que cada uno de estos pensamientos surja en tu mente, obsérvalo relajadamente, repitiendo la idea de hoy muy despacio. Y luego, haz lo mismo con el siguiente. Si comienza a resultarte difícil pensar en temas específicos, continúa repitiendo la idea para tus adentros sin prisas y sin aplicarla a nada en particular. Asegúrate, no obstante, de no excluir nada específicamente. Las aplicaciones cortas deben ser frecuentes y hacerse siempre que sientas que de alguna forma tu paz mental se está viendo amenazada. El propósito de esto es protegerte de la tentación a lo largo del día si se presentase alguna forma específica de tentación en tu conciencia, el ejercicio deberá hacerse de esta forma diciendo podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ella. Si los ataques a tu paz mental se manifiestan en forma de emociones adversas más generalizadas tales como depresión, ansiedad o preocupación, usa la idea en su forma original. Podría haber paz en lugar de esto. Si ves que necesitas aplicar la idea de hoy más de una vez para que te ayude a cambiar de parecer con respecto a alguna situación determinada, trata de dedicar varios minutos a repetirla hasta que sientas una sensación de alivio. Te ayudará si te dices a ti mismo lo siguiente. Puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad o preocupación, o mis pensamientos acerca de esta situación, persona o acontecimiento por paz. Y nos dice David, Hoy nos estamos enfocando en el estado de paz. Y en la lectura correspondiente al capítulo 5, Curación y plenitud, en la sección llamada El uso que el ego hace de la culpabilidad, vemos que la culpabilidad viene de intentar pensar en contra de Dios o aparte de Dios. También hemos visto que la paz es una decisión de la mente y la culpabilidad o el miedo también es una decisión de la mente y que no hay alternativas ni opciones adicionales. También hemos aprendido que la culpabilidad siempre altera, perturba y que todo lo que genera miedo es divisivo. De manera que el amor y el miedo, la paz y la culpabilidad no tienen nunca punto de encuentro. No puedes tener parte de uno o parte del otro. La aceptación de la expiación es la corrección y tiene que ser inequívoca. No se puede hacer ninguna excepción a la expiación si se ha de experimentar la profunda paz que está más allá de lo que el mundo entiende. Creer en el ego es creer que realmente puedes atacar a Dios y el ataque y la culpabilidad van juntos, al igual que la paz y el perdón van juntos. Y el mundo entero, que parece ser externo, es el resultado de los pensamientos. Así que la paz tiene que empezar desde dentro, con pensamientos pacíficos y amorosos que están alineados con Dios y se irradian hacia afuera y se extienden. Cuando digo afuera, no es una idea de espacio ni de tiempo. Es la radiación del amor, la radiación de la luz, la creación. Cualquier cosa que se acepte en la mente tiene realidad. Realidad en el sentido de lo que parece ser la realidad. Si aceptas al ego en tu mente y entronas al ego en tu mente, entonces el permitirle entrar lo hace una realidad. Mas no es verdad, pero parecerá que el mundo del ego es real si se cree en el ego. Y a la inversa, si se acepta el perdón, la expiación, si la corrección se acepta en la mente, la mente se revierte de vuelta a la creación, el amor puro y la luz. Y se deshace así el futuro, igual que el pasado. Así que la paz, el amor, la alegría y la armonía son muy naturales. La culpabilidad, el miedo, la vergüenza y el dolor son muy antinaturales. Y se nos fue dicho en el texto que si percibimos el pecado como una falta de amor, se puede corregir dando amor. El ego percibe el pecado como una agresión o ataque, y eso es lo que genera la culpabilidad. Así que en definitiva, tan pronto como la mente es capaz de percibir el pecado como una falta, una falta de amor, una petición de amor, entonces el amor puede fluir. Y al dar amor, extender amor, enseñar amor entonces se hace clara la experiencia de que el amor es todo lo que existe no hay nada más estos son los pensamientos que mantenemos hoy en la mente existe una alternativa al mundo fragmentado de la percepción distorsionada y abrimos nuestros corazones y nuestras mentes a esta alternativa mientras practicamos la lección del día con profunda sinceridad podría haber paz en lugar de esto